Hola María, perfecto. ¿qué tal? Hola a todos, hola Cris. ¿De dónde sois chicos? Estáis? ¿De dónde os conectáis? Pues de un montón de sitios, yo he visto por ahí desde España, Valencia, Madrid, Argentina, Chile, cuánta gente somos hoy, ¿no? Vamos a poner de mientras Laura, mientras se conectan todos, intentamos conectar eh, con Juan, vamos a poner el vídeo que nos gusta tanto. Vale, venga, ponlo. Vale, vamos allá. A ver si os gusta, chicos. Me encanta el vídeo. Yo un montón. <risa> sí, sí, por ahí, yo no también vas? quiero un teléfono de mal Bueno <risa> chicos, veo que os ha gustado el vídeo, a mí me encanta y encima es en Byron Bay y casi toda la gente que sale en el vídeo son amigos nuestros, así que es genial, me encanta verlo cada vez que lo ponéis. Y sales tú por ahí, ¿verdad? También. No, yo justo ahí cuando lo grabaron no estaba en Byron, estaba en España, pero sí. Pero Cris, yo te consigo el teléfono de Matt y te lo paso, no te preocupes. A la próxima que vuelva Byron. <risa> el de Matt, vaya teora. Pues eh, mientras intentamos, eh, intento yo seguir conectando con Juan. Laura, si te parece, vamos directamente a hablar del tema visados, ¿vale? Luego cuando se conecte Juan, volvemos a y le preguntamos un poco, ¿vale? Te pongo vale, genial. Y todo tuyo. Vale, chicos, pues yo os voy a explicar el tema de los visados, ¿vale? Es la parte un pelín más rollo de toda la charla. Pero, bueno, sabéis que tenéis varias opciones de visado para ir a Australia. No es como en la Unión Europea, que con un pasaporte eh, puedes moverte entre países. No, para viajar a un país como Australia necesitas un visado, ¿vale? Entonces, dependiendo de, de la finalidad con la que vais a Australia, tendrías que sacarte un visado a otro, ¿vale? Entonces, si vamos de turismo, simplemente a visitar el país o nosotros estamos estudiando y vienen a visitarnos familiares o amigos eh, pues se tendría que solicitar el visado de turista ¿vale? luego está el visado de estudiante ¿vale? que como sabéis eh, requiere contratar un curso ya pueden ser cursos de inglés cursos de que luego comentamos o el visado work and holiday vale estas serían las tres, los tres métodos más sencillos de entrada al país eh, luego habría visados de trabajo como por ejemplo son las skill visa o la sponsor visa pero son trámites muchísimo más complejos para gente que realmente quiere quedarse en Australia durante un periodo de largo de tiempo y, bueno, siempre nosotros recomendamos contactar a un agente de inmigración que es especializado en estos tipos de visado, que os pueda ayudar a, a tramitar todo el proceso, ¿vale? Nosotros nos vamos a centrar en el visado de turista, de estudiante y work and holiday. Vale, aquí vemos a Juan, eh, parece que esté aguantando el puente del de, Harbour Bridge de Sydney, pero no... Vale. Eh, bueno, primero que nada, el visado de turista, ¿vale? Dependiendo del de tiempo para el que solicitéis el visado, tiene un costo o es gratuito. El e-visitor es un visado gratuito, ¿vale? Se solicita online, la verdad que, que te lo ceden casi siempre al momento y, y tienes tres meses para estar en el país. ¿Vale? Puedes estar tres meses y luego se renueva saliendo del país cada vez. Es decir, puedes estar en, en Australia tres meses, luego te puedes ir a Nueva Zelanda y luego volver a Australia y estar tres meses más, por ejemplo. ¿Vale? Eh, y tienes hasta un máximo de, de 12 meses. Puedes entrar cada tres meses y salir del país, pero hasta un máximo de 12 meses. Hay mucha gente que decide estudiar en Australia y cuando se acaba su visa de estudiante para viajar por el país, pues piden el visado de turista y pueden estar tres meses más tranquilamente. ¿vale? Este sería el e visitor y luego está el visitor, que este sí que tiene coste, depende de, del tiempo eh, por el cual solicites el visado, puede variar el coste entre 130 o 335 dólares, como, como bien pone en la imagen. Hola Juan, te he Hola Juan, por fin. Ya estamos, bueno, estoy, por con fin. El estoy con no el móvil, así que si veis que, que no me enfoco la cara, me avisáis. Vale, ¿nos oyes bien tú? Sí, perfectamente. Vale, genial. Vale, pues nada, lo que os comentaba de tema de visados, ¿vale? Que sería el de turista, estaría el editor y el visitor. Y es, en cualquiera de estos visados tenéis que saber que es completamente ilegal trabajar, ¿vale? Eh, no recomendamos y está prohibido ir a Australia y trabajar con visados de turista. Vale, entonces volvemos María a comentar el por qué Australia o seguimos con los visados. Sí, vamos un poco para atrás y vamos vale, a empezar la charla como es. Este y que nos diga, porque tenemos a Juan aquí por fin. Hemos tenido un montón de problemas <risa> para que se conectase, <risa> pero sí, ya saber que aquí. se mueve mucho la cámara. Y voy a ver si me puedo meter por lo menos en el chat. Así que si alguien me pregunta, pues voy contestando. A que no contesto te preocupes, con mi mano. Eh, Tranquilo, Juan. Yo te voy pasando ¿no? Las ¿no preguntas y te las hago con voz, ¿vale? Ah, vale, Bien. mejor. Sí, si quieres eh, vamos a, a empezar desde el principio y te presentas un poco, nos dices un poco quién eres, lo que hiciste en Australia, cuántos meses estuviste. Vale, pues bueno te cuento, yo soy natural de Valladolid, pero bueno estuve viviendo un año y dos, un año y diez meses en Valencia, que era una ciudad que me encantaba, pero bueno decidirme a Australia porque siempre quise vivir una experiencia internacional y yo siempre digo cuanto más lejos, pues mejor. Mm. ¿Cuántos meses estuviste en, en Melbourne? No te oigo, María. ¿Te oyes? ¿Cuántos meses estuviste? Ah, estuve total nueve meses allí y luego estuve un mes viajando por Australia. ¿Dónde viajaste? Uh, Uf. Pues, bueno. <risa> necesitamos pues, otra charla para que cuentes Juan lo que viajó por seguimos. Australia. Así, rápido, rápido, rápido. Bueno, pues me hice con vosotros viajando a Fraser Island y luego me hice... Asmania, la costa oeste y la costa este. Me falta solo la parte central. Así Qué que guay. casi toda Australia, casi toda. Cuando hablemos de ciudades nos das algunos tips. Vale, yo me quedo con Melbourne, ya lo sabes, pero <risa> me te voy comentando. Genial. Pues, Laura, si ¿sí quieres seguir hablando de visados. Vale. Vale. vale, perfecto. Vale, pues hemos comentado el visado de turista y paso yo las diapositivas. Perdón. Vale, vamos a pasar al visado de estudiante. ¿Vale? Como sabéis, yo no soy YouTube, nosotros nos dedicamos a ayudaros a, a tramitar el visado de estudiante y os a la contratación de cursos. ¿Vale? Entonces, eh, para poder solicitar un visado de estudiante es necesario estudiar un mínimo de tres meses. ¿Vale? Eh, bueno, hay que con el, el visado tiene un coste de 550 dólares. Y se puede trabajar, la característica más importante es que se puede eh, trabajar 20 horas semanales mientras estamos estudiando y 40 horas semanales en los meses de break, ¿vale? Siempre entre los cursos se pueden hacer semanas de vacaciones hasta dos meses y aquí podemos trabajar full time o podemos viajar o podemos, bueno, lo que queramos, ¿vale? Entonces, eh, una de las condiciones que inmigración eh, nos obliga es tener un, un seguro médico contratado, vale, seguro médico de estudiante, aunque tengamos algún seguro privado en España, que mucha gente nos lo pregunta, no serviría, ¿vale? Inmigración obliga a tener contratado un seguro médico que es de 45 dólares al mes, ¿vale? Luego están las pruebas médicas, ¿vale? Hasta el año pasado, hasta Juan, yo creo que tú te las tuviste que hacer, ¿verdad? Sí, me tocó ir a Madrid, hacerme menos pruebas médicas. Sí, eran obligatorias, pero desde el mes de noviembre que ya no, ¿vale? Lo único que se pueden dar en casos en que, en que la aspiran. Por ejemplo, la gente que quiere ir a Australia a trabajar, por ejemplo, en un centro de niños o que va a estudiar un curso de childcare, de educación y va a estar en contacto con otra gente, es muy probable que sí que se la aspiran. ¿Vale? Por ejemplo, la gente que ha viajado a países subtropicales o, o has estado en África en el último año, cuando tú aplicas a un visado, tienes que decir eh, dónde has estado viajando en los últimos eh, X tiempo. Entonces, si has estado en un país como África, en un, un continente como África, probablemente te las tira, ¿vale? Pero salvo en casos así un poco eh, especiales, normalmente ya no las piden. ¿eh? Y lo de cuatro meses de antelación, eh, nosotros siempre recomendamos realizar los trámites con, más, con el máximo tiempo posible. Se pueden hacer con dos meses de antelación, pero sí que es cierto que hasta que no tengamos el visado aprobado, no recomendamos comprar los vuelos, por lo que pueda pasar, ¿vale? Normalmente el visado de estudiante lo aprueban bastante rápido en caso de visados españoles, pero, eh, pues eso, siempre recomendamos hacerlo con antelación para también conseguir mejor precio en los vuelos. Visados que a lo mejor tardan un poco más en tramitarse, como pueden ser países como Argentina, Venezuela, sí que es verdad que cuatro meses mínimo, si sí pueden ser más tiempo, mejor, pero cuatro meses mínimo. ¿Vale? Y luego también comentaros que las parejas tenéis la opción de la Partner Visa, que significa que solo uno de ellos está obligado a estudiar y el otro puede ir a Australia a viajar eh, y acompañarle, ¿vale? Lo único que la pareja eh, no está estudiando y solamente puede trabajar 20 horas semanales durante toda la duración del visado. Sabéis que el estudiante puede trabajar hasta 40 horas en los meses de, de break o de descanso y la pareja es simplemente 20 horas, ¿vale? Y para poder solicitar un visado de pareja eh, tenéis que demostrar que lleváis 12, 12 meses juntos, ¿vale? bien sea con un contrato de alquiler o con una cuenta conjunta o con un contrato de compraventa, a lo mejor la gente, eh, de, de, o sea, un contrato de compra, de, compra -venta de, de piso tal, la gente más mayor, con esto serviría. ¿Qué tipo de visado tenías tú, Juan? Es decir, ¿cuándo ah. te duraba y cómo tenías eh, repartidas las vacaciones y todo? Pues yo tenía eh, un visado de estudiante, tenía dos cursos de inglés, así que hice tres meses, luego tenía dos meses de vacaciones, otros tres meses de curso y un mes extra al final. Luego es verdad que me fui a Nueva Zelanda y entré otra vez con un visado turista para viajar por Australia. ¿Y qué cursos hiciste? Hice el primer curso, a ver si me era General English, y luego hice un batiburrillo entre Business, IELTS, iba cambiando. En principio era te Laura, verdad? Sí, en principio <risa> iba a Agles, pero lo que pasa es que luego Iles será, pues bueno, es lo que es un examen, yo tampoco me voy a presentar, así que me pasé a business y luego al final no sé si hice al final dos, dos semanas de IELTS por verlo. Muy bien. Laura, en el chat veo que preguntan que si eh, alguien podría irse en tres meses, si alguien tiene prisa y quiere irse, podría hacer el trámite en tres meses. ¿Es que sí, sí, con tres meses, a ver, yo he hecho trámites con cuatro semanas o con cinco semanas, ¿vale? Lo único que es que vamos a contra, a contratiempo, vamos a contracorriente, hay que hacerlo todo muy rápido. Tener en cuenta también que depende, una cosa es empezar de cero, teniendo que elegir la ciudad, el destino, la escuela, los cursos, pero luego hay gente que lo tiene muy claro, entonces tú cuando lo tienes claro, se hace muy rápido. También tener en cuenta que las transferencias de dinero pueden tardar unos días, en los trámites con las escuelas también pueden tardar unos días, pero vamos, en, con dos meses de antelación. Si eres claro, español... Por Laura, también el tema de vuelos, ¿no? Si los cogen con más claro. antelación, pues... Exacto. Por ejemplo, ahora agosto, octubre, septiembre, octubre, es una época en la que va mucha gente. Entonces, yo creo que, el, que cuanto con cuanta más antelación compremos los vuelos, mucho mejor. Mejores precios podemos tener. Vale. Y luego también, chicos, comentar el tema de ahora desde el 1 de julio han habido cambios en la aplicación de los visados. Entonces, los soles o mexicanos, que son eh, o chilenos, normalmente eh, ha variado poco, hay que hacer algún trámite más, pero han variado poco. Pero yo creo que ha beneficiado pues, a la gente a lo mejor de otros países como puede ser Colombia, Ecuador, vale, porque antes las aplicaciones se hacían todas por correo, con lo cual tardaba más, y ahora se hacen, ahora se hacen todas online, con lo cual es beneficioso. Pero aún así yo recomiendo que, que con cuanta más antelación lo hagamos mucho mejor. ¿Vale? También comentaros el tema de los visados, que por ejemplo cuando vienes de turista no puedes trabajar legalmente pero también puedes estudiar. Por ejemplo si hay gente que, que quiere venir en sus vacaciones de verano a estudiar un mes a Australia podría venir perfectamente con visado de turista, es gratuito y, y bueno no necesita sacarse el de estudiante puede venir si alguien tiene un nivel súper súper bajo de inglés, puede venir, ¿verdad? Sí. Claro, sí. De hecho, bueno, el, la finalidad de estudiar es sobre todo aprender inglés. Entonces sí, lo, lo mejor es cuando nosotros nos contactan los estudiantes, según el nivel que tienen, nosotros les recomendamos un tipo de curso, otro tipo de curso, meses es de estudio, otros. Eso cada con cada asesor, según el nivel de, de inglés, siempre solemos asesorarlo vale Como habíamos comentado, pues eso, el visado de estudiante permite trabajar 20 horas en los meses que estudias y 40 en los meses de, de vacaciones. Y yo creo que Juan nos puede explicar muy bien los trabajos que, que él ha desempeñado porque yo creo que ha trabajado de, de un montón de cosas. dinero sí, Has hecho bueno. de todo, ¿no, Juan, en Melbourne? Sí, bueno, como yo iba a, a probar y ya, bueno, pues a tener una experiencia lo más completa posible, pues sí, trabajé, bueno, hice un día de camarero, no me gustó mucho, así que dije, por ahí no voy a seguir, uh, y luego pues estuve trabajando, que es el primer trabajo que tuve en un supermercado, bueno, en IGA, que allí hay bastantes, y luego pues para complementar un poco, pues me busqué trabajo de cocinero, que yo nunca había trabajado en la vida, pero bueno, todo es aprender. Así que la verdad y luego que... Un poco más cómo los conseguiste y cómo te metiste de cocinero sin, sin haberlo hecho nunca. <risa> vale, perfecto. ¿Lo combinabas no sé si bien con los estudios? Uh, sí, creo que a lo mejor una o dos semanas. Eh, la verdad que, que ahí hay... no me porté bien con el curso, pero, pero lo demás sí que lo llevé bastante bien. Bueno, tuve asistencia de más del 80%, que si no Laura me echaba la bronca. sí Es que es importante <risa> la asistencia, ¿verdad? Laura, cuando lo Sí, eh, cuando vienes con visado de estudiante, eh, realmente la duración de tu visado va en función de los cursos que tú haces, entonces tú estás completamente ligada a los estudios, ¿vale? Entonces, inmigración nos obliga a tener más de un 80% de asistencia, es decir, si tú estás haciendo un curso de, de inglés, por lo menos cuatro días a clase tienes que ir y uh -huh. para estar al límite, pero vamos, recomendamos ir siempre y si algún día tienes que trabajar y no puedes ir o pues, estás enfermo cualquier cosa no pasa nada, pero sí que recomendamos, o sea, sí que recomendamos, no, sí que es obligatorio ir siempre, ¿vale? Eh, también es verdad que el dinero que se paga para estudiar un curso de inglés es bastante alto, entonces vale la pena aprovecharlo al máximo. Claro, hay que aprovecharlo. Vale, entonces, en cuanto al visa de estudiante, ¿vale? Por ejemplo, nosotros, imagínate que, o imaginaros que uno de vosotros quiere venir el, quiere empezar el curso el 1 de noviembre, ¿vale? Y estamos realizando todos los trámites ahora. Pues a lo mejor en agosto, si ya tenemos todo realizado, ya podemos aplicar el visado de estudiante. ¿vale? Entonces, cuando os conceden el visado, vosotros ya podéis entrar legalmente en el país. Lo que pasa es que hasta que no empieza el curso, hasta el 1 de noviembre que empezaría vuestro curso, no podéis trabajar legalmente. ¿vale? Nosotros siempre recomendamos llegar a Australia como una semanita, dos semanitas, de mes de que empiece vuestro curso para ir eh, pues buscando alojamiento, haceros con la ciudad, que esos pasos de TLAG buscando trabajo también, pero siempre sabiendo que hasta el primer día de clase no se puede empezar a trabajar legalmente. Vale, esto es importante. O si queréis, podéis llegar dos meses antes de que empiece el curso y dedicaros a viajar dos meses según los ahorros con los que vengáis y luego ya empezar el curso y empezar a buscar trabajo, si es la idea o si no estudiar, como sea. Pero ¿Es un poco raro que la gente viaje antes del curso? Sí, normalmente lo que se hace es estudiar, como dice Juan en este caso, y llegas, estudias trabajas todo lo que puedes, intentas ahorrar dinero y cuando llega tu época de estudiante, tu periodo, ya con un visa de turista te pegas el viaje de, de tu vida si los ahorros te permiten o bueno, lo que puedas. Lo que también hace mucha gente, es cierto. Sí, que el Juan se lo aguanta más bien. Lo que hace mucha gente también es, a lo mejor en vez de viajar por Australia, viajar por Asia, ¿vale? Que desde Australia hay vuelos muy baratos a Indonesia, a Tailandia. Eh, Vietnam, entonces mucha gente también aprovecha para viajar por el sudeste asiático y luego volver a España. Pregunta en el chat, Mónica Arenas pregunta si hay límite de edad para pedir la, el visado de estudiante, Laura. No, Mónica, no hay límite de edad, ¿vale? El único visado que tiene límite de edad es la el, el, el visa Work and Holiday, que ahora lo comentaremos, pero con el visado de estudiante podéis entrar con cualquier edad. Eso es perfecto. Vale. Vale, aquí vamos a hablar de los tipos de cursos, ¿vale? Los cursos más comunes que la mayoría de nuestros estudiantes realizan la primera vez que van a Australia son los cursos hélicos, que es lo mismo que los cursos intensivos de inglés, que es lo que hizo Juan, ¿vale? Entonces nosotros, para la gente que realmente quiere venir a Australia a mejorar el inglés, es lo que recomendamos. En estos cursos tienes que ir a clase cada día de 9 a 3 en horario de mañana o por las tardes, eh, todos los días, y bueno, realmente es donde te machacan el inglés y donde realmente se aprende. Están los cursos de inglés general, que hay niveles desde el más básico, por eso que la, incluso gente con un nivel muy básico de inglés puede venir, hasta un avanzado o luego los cursos preparatorios, ¿vale? Hay mucha gente, a lo mejor profesores o gente que quiere aplicar luego a otros visados que viene y tiene la idea de prepararse exámenes Cambridge, como el FCE, el Advanced o el IELTS y estos, estos, examen, estos cursos se centran 100% en la preparación de los exámenes. Vale. También hay gente que, por ejemplo, puede hacer como Juan, que si tú estudias seis meses de inglés, primero haces un inglés general para refrescar la memoria, porque hay gente que a lo mejor no ha tocado el inglés en un tiempo, y luego si tu nivel te lo permite, puedes hacer un curso preparatorio. ¿Con qué nivel llegaste tú, Juan? Um, diría que sería un B2. B2. O sea, no tenía y... ninguna titulación, pero diría un B2 bajo. ¿Te pusieron en nivel porque te hicieron un test cuando llegaste a la escuela? Me pusieron en Apple Intermediate y luego terminé en Advanced. Ahora diría que tengo un C1. Vale, chicos. Vale, y luego tenemos los cursos, los BET y TAFE, ¿vale? Estos cursos equivaldrían a la formación profesional en España, más que nada. Vale, entonces hay que diferenciar bien entre estos dos cursos vale porque eh, bueno realmente los cursos bed suelen ser de accounting management business vale y como os he dicho que a la formación a la formación profesional qué pasa con estos cursos que hay varios tipos de academias hay academias bastante económicas en las cuales la finalidad es tener más un de estudiante que realmente lo que aprendas. ¿vale? a lo mejor la gente que ha hecho una carrera en de de España se mete en un curso bed de business y realmente no va a aprender nada nuevo porque has estudiado la carrera en España y en Australia realmente vas un día o dos días de la semana a clase, entonces en cuanto a contenido, yo creo que no van a aprender nada nuevo, pero sí que es cierto que vas a, pues, a coger soltura en vocabulario en tu ámbito de estudios, seguro que algo nuevo aprendes, ¿vale? Pero serían más enfocados a esto. Pero luego hay escuelas más competitivas y escuelas SAFE, ¿vale? Que tienen cursos mucho más competitivos como pueden ser los de Childcare, eh, hospitality, vale, curso de Chef eh, luego también hay muchos cursos de diseño gráfico, fotografía y bueno, estos cursos realmente si tú decides estudiar un curso de competitivo o un hotel, inviertes más dinero, pero sí que es cierto que luego te pueden abrir puertas laboralmente en el país ¿vale? Eh, Nicolás, tú preguntabas los cursos eh, EAP English for Academy for Postle estos, bueno, para acceder a un curso de TAPE más competitivo siempre, siempre os van a pedir que tengáis un buen nivel de inglés. Entonces, si no tenéis un certificado como puede ser el IELTS, podéis hacer un curso de 12 semanas EAP ¿vale? y entráis directamente al TAFE. Sería como un, un como el enlace, un pathway que dicen en, en Australia, ¿vale? con el que podéis acceder directamente sin tener que realizar el, el curso, de, el, el certificado de inglés. Lógicamente, para acceder a uno de estos cursos, el nivel de inglés ya tiene que ser alto. ¿Vale? Y luego, el tema universidad. Bueno, la, los, las universidades en Australia, el coste es bastante elevado. vale Por ejemplo, un, un máster a lo mejor os puede costar 10.000 dólares el cuatrimestre o depende de la universidad un poquito más, un poquito menos. Y siempre necesitáis tener un muy buen nivel de inglés para entrar a la universidad. Tenemos estudiantes en la universidad, pero tenemos, ¿verdad? Sí, hay pocos, pero tenemos. De hecho, hay un estudiante en un curso de, de Business, en un máster en Business, en la Victoria University de Sydney. Y nada, deseando que empiece para ver que nos cuente su experiencia y a ver qué tal la educación en, de la Universidad de Australia. Vale, pero sí que es verdad que nos han pedido un montón de requisitos tiene muy, tienes que tener antes la carrera en España tiene que tener un muy buen nivel de inglés vale como poder se puede pero sí que es verdad que, que bueno, hay que reunir los requisitos podrías orientar un poco en tema de precios ni que sean rangos sí es difícil, mira, y depende de muchas cosas sí mira los cursos de inglés eh, no depende, bueno, un poco la oferta según la ciudad, siempre en ciudades más, más grandes como Sydney o Melbourne siempre va a haber más oferta de escuelas, y pero los precios realmente en casi todas las ciudades están por el estilo. Eh, por semana un curso en inglés se puede costar entre 250 y 300 dólares a la semana. vale Aquí, eh, bueno, los precios siempre los decimos por semana. Y luego aparte eh, se tendría que pagar la matrícula y los materiales y el seguro médico. Vale, entonces, un curso de inglés, para que os hagáis una idea, dependiendo de la ciudad eh, y de la oferta de cada escuela, porque las, las muchas escuelas van haciendo ofertas a lo largo del año, pero sería entre 2.000 y 3.000 euros por cuatro meses de visado, incluyendo seguro médico, matrícula, materiales y, y sin contar el visado. Vale. Luego, los cursos B, eh, pues por seis meses de, de, de curso, sería como entre 3.000 euros. 3.500 eh, dólares australianos, ¿vale? Que en euros serían como unos 2.500 euros, ¿vale? Por seis meses de curso. Y luego los cursos takes eh, por cuatrimestre suelen valer como 6.000 dólares australianos, ¿vale? Que serían unos 4.000 euros cada seis meses de curso. ¿Vale? Y a la universidad, bueno, los precios son mucho más elevados. A lo mejor un, el año de la universidad te puede costar como 30.000, 40.000 dólares, Ahí se disparan. Sí. Vale, vale gracias. Si te parece, no, eh, dejamos este visado. Si hay preguntas, eh, te las hago luego. Y hablamos de la Work and Holiday. Vale, perfecto. Bueno, sabéis que eh, la Work and Holiday es un visado que es, eh, lo pueden solicitar ciertos países, no todos, ¿vale? como España, Chile, Argentina, Uruguay... Y la convocatoria en España acaba de salir ahora, el 1 de julio, no estoy segura en otros países como en Chile o Argentina cuándo sale, pero en España acaba de salir… Sí, pues en España acaba de salir ahora y está, está todo el mundo intentando, bueno, ya la mayoría de gente yo creo que lo tiene ya todo, pero, eh, bueno, reuniendo toda la documentación y todos los requisitos, ¿vale? Yo siempre digo que al, al principio parece que realmente tengas que demostrar muchas cosas, pero el todo es ponerse, lo que te piden tampoco tampoco es tanta cosa. Entonces, este visado te permite estar en Australia durante un año y puedes trabajar full time, hasta seis meses con la misma empresa. vale Entonces, es una muy buena oportunidad para gente que ya tiene un nivel de inglés el venir a Australia para conocer el país, trabajar y bueno viajar y cada uno lo que quiera. Vale, pero bueno, este para este visado sí que hay que tener una, sí que hay que cumplir una serie, una serie de requisitos. El principal es el, el tener entre 18 y 30 años. vale Como sabéis, para el visado de estudiante no, no hay límite de edad, pero para la Work and Holiday sí. Hay que pedir una carta de apoyo del gobierno. Eh, es importante tener una carrera universitaria o un FP de grado superior. ¿vale? Hay que estar fuera de Australia para solicitarla. ¿vale? El visado de estudiante también se puede solicitar desde Australia. Y tenéis que demostrar que tenéis... Eh, solvencia económica. Tenéis que demostrar que tenéis en una cuenta bancaria en la que aparezcáis como titular hasta 500, no, hasta 5.000 dólares australianos, ¿vale? Puede ser en euros, que creo que son como 3.500 euros, pero bueno, tenéis que demostrar todo todo esto. Y por el momento está limitado a 600 plazas anuales. O sea, chicos, yo, la gente que queráis aplicar a este visado, os animo a que apliquéis ya, porque está aplicando mucha sí, gente este volar, año y seguro que las, las visas se acaban muy pronto. Sí, ya están recibiendo visas eh, aprobadas, sí. Laura. Sí, a mí me ha llegado gente que ya le han aprobado la visa. La visa. Perfecto. Mismo, Juan, ¿verdad? ¿Es... sí, yo ¿no apliqué ves? el año pasado. La verdad que yo me esperé bastante, me arriesgué y lo hice en agosto, pero por suerte hasta noviembre no se terminaron. Pero yo creo que este año, si de verdad, de verdad, chicos, queréis ir con la Work on Holiday aplicar cuanto antes. Preguntan por ahí el nivel de IELTS. Eh, para el visado necesitas un 4,5. medio, Vale. Eh, de cambis te piden un, un advance, de ahí es un medio que realmente la equivalencia es un first, que vamos, la verdad que no está muy bien estipulado esto, pero bueno, es así, no hay, es lo que hay. Juan, nada, que te preguntaba si tú al final vas a aplicar a la Workout Holiday, pero al final no vas en concurso en España, así que te quedas Sí, llegué hace un mes, bueno, llegué el 24 de mayo y, y nada, en, en qué tarde, 16 días, ya tenía trabajo. Entonces, de bien. momento no, de momento no. Uh, bueno, si puedo, me gustaría. Hasta los 30 co... todavía te quedan. Ya, ya, hasta los 31 puede entrar. De todas maneras, si, si voy, me gustaría ir ya trabajando algo <ríe> cualificado. Entonces, bueno, mi impre... vamos, mi empresa es fuerte en Australia, así que me estoy un añito y medio, dos, y todo es mirarlo. Ya Qué puedes bien. pedirlo, ¿no? <ríe> Qué claro, pero ya como trabajo cualificado, ¿sabes? Yo ya lo de la cocina lo he dejado. Claro. ¿Ya has vivido la semana? Sí. Pero es que me hubiera gustado ir ¿eh? de hecho el primer mes, eh, para los que vengan y los habrá pasado todos, cuesta. Pero bueno, poco a poco. Ahora estoy en otra ciudad, es, es un poco también aventura ahora. Pues sí, cambiar siempre está bien. Pues sí. Vale, le contesto a Nicolás también que pregunta por aquí si para los cursos de General English te dan algún tipo de certificado. Realmente cuando vosotros completáis en una escuela 12 semanas de General English, siempre os, da, os dan un certificado de inglés equivalente al nivel al que, en el que habéis estado vale pero por ejemplo te pueden dar uno de va muy bien para vuestro currículum como que habéis hecho un curso intensivo de inglés pero por ejemplo para temas de visado como una work and home, no sirve con este tipo de de documentación de, de certificado vale Juan, cuéntanos un poco más cómo conseguiste los dos que tuviste en Australia, cómo empezaste a mover hilos para conseguirlos. Vale, pues eh, bueno, yo la verdad que en principio iba en plan de que no quería trabajar los dos primeros meses, quería ver un poco la ciudad, pero claro, llegué en mayo y en Melbourne hacía frío, la gente estudia y trabaja, por lo que tampoco es que puedas quedar con, con todo el mundo a todas horas, así que empecé a buscar trabajo yo creo que a la semana, ya había encontrado piso, y, y bueno pues eh, empecé a buscar en Hospitality que es lo que más hay y la verdad es que, que tuve mucha suerte me metí lo que allí funciona Gantry y ya, yo creo que a la hora ya estaba haciendo una entrevista, fue Charlo y me llamaron entonces muchas veces también es estar en el, en el momento y en el ¿sabes? Estar, estar ahí siempre entonces bueno luego empecé a echar, a echar currículums eh, directamente en el restaurante o en el supermercado y así a las dos semanas ya me habían llamado al supermercado que luego estuve trabajando allí todo el año Luego el trabajo del restaurante sí que lo conseguí a, tra a través de un contacto. Y fue a hacer la entrevista, le caí bien y me cogieron. Al final también es no un no poco... Sé. Dime, dime. Sí, sí. No, que al final es un poco... ¿Sabes hacer esto? Y decir que sí. Uh, hacer que te hagan un trial y que vean que, que, que eres un chico con ganas. Aunque no sepas, ¿sabes? Ya. Yeah. Sí, Yo que creo que Juan... Tiene mucha razón. Yo creo que al final la actitud es lo que lo que marca la diferencia porque realmente trabajos de hostelería o de cocina, todo el mundo en algún momento ha empezado desde cero. Entonces, uh -huh. no te digo que mientas descaradamente diciendo que sí tienes mucha experiencia y no has fregado, o sea, luego no, no has servido un plato en tu vida, pero yo creo que sí que hay que echarle un poco de morro y espabilado y intentar, pues eso, pues... Eh, eh, intentar defenderte en el inglés todo lo que puedas aunque al principio pues te cueste un pelín más pero, pero yo creo que oferta de trabajo hay mucha en Australia sí. y depende mucho de la persona Sí que es cierto que el, todos los estudiantes que tenemos ha habido algún caso que a lo mejor le ha costado más encontrar trabajo algún caso aislado pero bueno, al final es lo que decimos depende mucho de cada persona y de la, de la aptitud y de la actitud también sí, sí. Sí, Yo a ver, creo hay que, que decir. coger currículums eh, aprender cuatro frases ¿no? para... Para entrar un poco y echarlos en, en todos los sitios que encontremos. Eso es. Te dicen que sí. no mientas, pero yo personalmente te diría que mientas. Porque la, la idea es hacer entrevista y hacer un trial. Entonces, en el currículum la gente suele engañar. Yo nunca había trabajado en Hospitality. A ver, yo vengo de Recursos Humanos me dijeron, puedes mentir lo que quieras. Lo importante es que te llaman, que hables con el manager o con quien sea y que te vea un chico con ganas. Realmente vale. el trabajo, no es un trabajo cualificado Entonces bueno, pues eh, fregar platos O ser camarero Las primeras semanas te cuesta, pero a la segunda ya empiezas a cogerlo Entonces lo importante es que vean a ti tú Entonces la única razón, de, la única manera De que te llamen es ah, No descaradamente, pero por lo menos eh, Inflándote un poco El currículum Nunca en un trabajo cualificado Pero en trabajos bueno. así poco cualificados Yo sí que, porque lo hace todo el mundo Entonces si vienes de verdad No te van a llamar Claro, y yo también pienso, a lo mejor si yo fuese el, el, pues la persona que contrata, prefiero una persona que aunque no hable inglés perfecto y, y tal, a lo mejor que la predisposición sea mucho más, o sea, no, en las ganas de trabajar lo rápido que aprendes y al final tienes eso, pues a lo mejor vales más que otra persona que habla perfecto inglés, pero que se le ven pocas ganas de trabajar. Eso es. Sí. Y sobre todo también yo destacaría... y Laura. Perdona, María. Di, di, di. No, iba a decir que la gente que pregunta trabajo cualificado, es, yo creo que es muy muy importante primero tener un buen nivel de inglés para conseguirlo y luego también esa actitud, si tú tienes un buen nivel de inglés y tienes un super currículum, pues muévete y llama a puertas y seguro que claro. encuentras algo. Claro, yo creo que al final las barreras nos las ponemos nosotros mismos, ¿no? Si tú hablas un buen nivel y tienes experiencia en tú eres arquitecto y tienes experiencia en arquitectura, oye, pues ¿por qué no intentarlo? Sí que es cierto que la visa de estudiante tienes un límite de trabajo de 20 horas semanales, entonces en algún despacho de arquitectura te pueden necesitar full time y a lo mejor esto sí que te puede, eh, bueno, tienes más restricciones. Pero bueno, por aquí preguntan si con la Work and Holiday puedes trabajar en un trabajo cualificado. Eh, Marta Vico pregunta. Claro que sí, Marta. o sea, sí. El, La Work and Holiday te, te permite trabajar hasta seis meses con la misma empresa. Si tú entras en una empresa, eh, empiezas a trabajar full time y le demuestras que eres una buena trabajadora y que tienes muchas ganas de trabajar y que lo vales, oye, ¿por qué no? Igual luego te pueden hacer una visa de trabajo. vale, Es una buena forma para, para empezar a, a bueno, eh, a lograr tu futuro en Australia, la Work and Holiday, creo yo. Pero sobre todo eso sí, chicos, el nivel de inglés, o sea, con un nivel intermedio bajo es mucho más complicado. Sí, lo que apuntan de cuándo, cuánto mejoras, ¿no? ¿Cuántos meses, cuántos meses necesitas para mejorar, pues dependerá de cada uno, de lo que te mezcles con eh, gente de tu claro. mismo idioma, lo que hables, lo, la vergüenza que tengas a la hora de hablar. Si es más echado para sí. adelante, pues seguro que aprendes más. Exacto. Yo tengo amigos que a lo mejor han, han ido a Australia y han. Sí, muy, muy básico, pero es gente muy extrovertida a la que no le da vergüenza hablar y los has escuchado hablar al cabo de seis meses y alucinas con el acento que tienen y con, con el buen inglés que hablan y luego hay gente que a lo mejor tiene muy buena gramática, muy buena base, pero como son tímidos, tienen más, más reparo a la hora de hablar, entonces no avanzas tanto, también depende mucho de con la gente con la que tienes, si tienes amigos españoles, que somos pecar todos los españoles cuando vamos a Australia a juntarnos con gente con spanish o con argentinos o con gente que habla nuestro idioma. Y no al final que acabamos que crees. argentinos, chilenos, españoles, todos juntos. Eso hay que intentar evitarlo si vuestro principal objetivo es aprender inglés, como, como creo que, que es. ¿Con quién, ¿Con quién te juntabas tú, Juan? Ah, bueno, yo al principio bastante, huía bastante de españoles. Antes nunca he vivido con, con hispanoparlantes, pero luego es verdad que yo creo que ya más al final sí que he a tener muy buena relación con colombianos siempre colombianos, españoles. Luego también es verdad que iba más, y más con españoles de lo que yo quería en un principio, pero bueno, si la gente te cae bien al final es inevitable. Pero bueno, siempre, nunca he vivido claro. con hispanoparlantes y nunca he trabajado con hispanoparlantes, así que eso claro. también... El ventaja. Tema de intentaba. Vivir, claro. sí, sí, eso ayuda. E intentaba luego, pues también en el grupo, pues nunca éramos todos españoles, a veces sí, pero generalmente intentábamos meter gente de otras nacionalidades que siempre enriquece. Me encanta esta foto. ¿Dónde es Juan? Ah, esto es un día que fuimos, a, que fuimos a hacer surf. Que eso es mucho postureo, porque luego solo hay uno que se pone encima de la tabla, ¿sabes? Pero, pero bueno, mira, aquí hay un holandés, un chico de Valencia. Ya sabe que esas tablas son de novatos, ¿eh? Bueno, la, la que hay arriba, que sujetamos los tres, esa es de profesional. Y esa es buena, ¿eh? Y la furgoneta también es muy surfer. Y y eso bueno hay un chico de Valencia dos eslovacos y un holandés o sea que bueno ahí veis que claro, ese es Marcos veis. verdad sí ese es Marcos de Valencia bueno aparte de la foto si veis un poco arriba esa es la ayuda que nosotros eh, os ofrecemos para encontrar trabajo vale nosotros eh, lo que no hacemos es eh, encontrar un trabajo pero sí que os apoyamos vale hay el colaborador que está en Australia y os ayudará cuando lleguéis tenemos eh, un apartado de trabajos en nuestra página web, publicamos también eh, trabajos en las redes sociales, ¿vale? tenemos un grupo que están todos los estudiantes, se llama Ayuda Australia y ahí eh, vamos poniendo las ofertas que encontramos y luego una vez al mes enviamos también una newsletter con trabajos ¿vale? para los que están en Australia, así que eh, también nos ayudamos un poquitín. El tema colaborador. ¿Cuál fue el tuyo, Juan? El mío, pues... Bueno, Juan tuvo tres chicas. Sí, la Ay, verdad sí, que... sí, verdad, me acuerdo de la foto. La verdad que yo estaba un poco asustado, porque bueno, cuando llegué, eh, aparte al principio no me acerqué, porque digo, va, ah, pues eran tres amigas hablando, pero no, eran tres colaboradoras. Y la verdad que muy bien, información por todos lados. Así que yo no me puedo quejar, y creo que nadie se ha quejado nunca al colaborador. Pero la verdad que yo muy bien. Me era... atendió ¿Con quién hablaste antes de aterrizar en Australia? Ah, con Laurita, con Laura. Ella me atendió en Ahora. todo el momento, me aconsejó los cursos y demás. Y luego cuando llegué allí, pues estaba Natalia, Nerea y creo que Patricia, que estaba en transición. Sí, vale. Comentas que no es normal que el estudiante llegue y tenga tres personas a su disposición. Pues porque, bueno, imagino que tu colaboradora fue, era Nerea, ¿no, Juan? Si no me equivoco. No, era Pat Patricia, era la que en principio yo hablé con ella. Y vale. luego entre Nerea y Natalia iban a, a organizarse. Vale. vale, perfecto. Bueno, sí, pues, bueno eh, ¿En qué te ayudaron? me ayudaron, pues, sobre todo, bueno, pues, para abrir la cuenta bancaria, el tema de móvil, de transporte público, uh, y luego, bueno, pues, me recomendaron, pues, eh, dónde buscar, cómo buscar trabajo, uh, eh, bueno, ayudarme me refiero a que me aconsejaron, en ningún momento me dije, me, me buscaron trabajo por, porque era algo que tenía que hacer yo. Igual que el tema de, de la casa, pues también te aconsejo pues, las mejores zonas, cuánto, cuánto más o menos tienes que pagar para que no te intenten estafar. Y, y eso, o sea, la verdad es que cualquier cosa que necesitaba preguntaba y enseguida me, me, me, me respondían. También tenía tres, así que... <risa> Pero bueno, que daba igual, o sea, me atendían individualmente, me atendían todas muy bien. Y al final, pues bueno, tuve suerte que encontré piso enseguida y luego encontré trabajo rápido también. Sí, lo que sí que, que te ayudan seguro es con la cuenta bancaria y con eh, el uh -huh. número de teléfono y el TaxPayNam, ¿verdad, Laura? Sí, yo también eh, soy colaboradora en Byron, donde vivo, y lo que hacemos normalmente es, pues un mes antes de que el estudiante aterrice en Australia, Cristina nos pone en contacto el colaborador y el estudiante. Entonces ya le enviamos un email con la información de a lo mejor cómo organizar la llegada desde el aeropuerto de llegada hasta la ciudad o hasta el hostel. También recomendamos hostales donde quedarse las primeras semanas o la primera semana. Siempre recomendamos a lo mejor coger los primeros siete días en un hostal y luego a partir de ahí a buscar alojamiento. ¿vale? Entonces el primero o segundo día, eh, cuando el estudiante llega a Australia, me gusta quedar con él y acompañarle al banco a abrir la cuenta bancaria, eh, ir a por la tarjeta SIM, ¿vale? son trámites bastante sencillos, a lo mejor para mí, que llevo mucho tiempo en Australia, pero la gente cuando llegas nueva y no sabes dónde está cada cosa y no te defiendes muy bien en inglés, pues bueno, tener ahí un apoyo que, que te explique cuatro cosas, la verdad que la gente lo agradece. En cuanto a la búsqueda de alojamiento y de empleo, nosotros nunca garantizamos eh, ningún puesto de trabajo ni ninguna casa, pero sí que es verdad que damos las herramientas. Os damos ejemplos de currículum o yo siempre en Byron me gusta decir dónde pueden qué webs pueden consultar para buscar alojamiento o el periódico local donde salen anuncios, o si me entero de alguna casa que algún amigo se deja, siempre me gusta decírselo de al estudiante. vale Es decir, en esto sí que os tenéis que espabilar un poco vosotros, pero bueno, siempre os damos eh, pues bueno, las alternativas, las opciones donde, de, donde buscar. Vale. Sí, la verdad que yo la gente está encantada con todos los colaboradores de todas las ciudades. Suelen ser estudiantes de OCI YouTube que han pasado por el mismo trámite que vosotros y han sabido lo que es llegar a Australia y encontrarte completamente solo. Entonces, la gente suele, bueno, suele intentar hacer su trabajo mmm, lo mejor que puede y la gente está muy contenta. El tema clave, los costes. Costes. Mira, ahí estamos tú y yo, ¿no? Con Juan. Claro. Sí, estamos los tres yo estoy allá arriba y ah, sí. Javi, ahí arriba. Javi Germán. Yo y Laura, ¿no? Eso sí. Es. Y luego Germán, que mira, está aquí en Barcelona también. Her y ah, sí. Javi, no ¿Sí? sé. Sí. Javi ha también. Javi está en está Madrid. En Madrid. También. Hace poco. Bueno, tema costes. Sí, sí. Fotos. <ríe> que nos liamos con las fotos. <ríe> vale, chicos. Los gastos que tenéis que pensar antes de ir a Australia, aparte del gasto de los costes de los cursos que hemos comentado antes. Visa de estudiante 550 dólares, pruebas médicas que la mayoría de vosotros no las tendréis que hacer y billete de avión, vale. Según con la antelación que la miréis, con que lo miréis o con la compañía que, que cojáis, pues eh, os costará una, un precio u otro. Nosotros tenemos convenio con Emirates y con Singapore Airlines, que la verdad que todo el equipo siempre volamos siempre con estas dos compañías y encantadísimos de la vida. Pero sí que es cierto que a lo mejor si coges una compañía que dé más vueltas o haga más escalas o que las escalas sean más largas, os podéis ahorrar un poco de dinero. Yo no sé si merece la pena pagar un pelín menos, pero dar más vueltas o coger otra compañía y ir más directo, más tranquilo, eso ya cada uno. Pero bueno, tenéis varias posibilidades. Yo, yo volé con Emirates. Con Emirates, bueno, mira, y, sí. Y la verdad que, que muy bien. Aparte tenía promoción de estudiante de OC Youtube, que encima luego me vino muy bien porque yo no me volví directamente desde de, de Melbourne y como tenía cambios ilimitados pude cambiarlo gracias a esta promoción de estudiante. ¿Y qué hiciste? ¿Lo cambiaste? Eh, ¿Aprovechaste el vuelo de Dubai? ¿Cómo lo hiciste? Ah, sí, bueno, desde que... No, no, yo tenía la vuelta desde Melbourne a Madrid sí. y el caso es que, bueno, lo, me dejaban cambiarlo antes de, de un año, entonces yo volaba el 17 uh -huh. de mayo o sea, hasta que el 17 de mayo podía cambiarlo. Y puse volver desde Ho Chi Minh a Madrid. Sí. Y la fecha también la moví. Del 12 de febrero, que era la última semana que podía estar en Australia, la cambié al 9 de mayo. Qué bien. ¿Y no tuviste que pagar nada por hacer el cambio? No, cero coste Pues está Me genial. Me vino perfecto. Sí. Además que Juan también, cuando fue a Australia, aprovechó y para un día en Dubai. Y te enseñaron Dubai, ¿verdad? En la escala. Eso, yo... Sí, tenía una escala al principio de dos horas. Así que al final cambié el vuelo y puse una escala de nueve horas y al final, pues, bueno, salí a ver Dubai la verdad que, que muy bien, ya que estás en un sitio pues bueno, aunque sea una visita rápida te recomiendo aprovechar claro, qué bien vale, chicos, entonces eh, pasamos a el tema de los alquileres, ¿vale? es súper importante eh, los, los precios que veis aquí son completamente orientativos, dependiendo de la ciudad y de la zona donde viváis eh, os va a costar eh, un precio distinto. Por ejemplo, yo diría que la ciudad con los alquileres más caros de toda Australia puede ser Sydney. ¿vale? Sobre todo si vivís cerca del en el centro en barrios como Bondi, eh, podéis llegar a pagar por una habitación compartida entre 200 o 250 dólares. ¿vale? Eh, individual, a lo mejor 300 o 250. A ver, estos son los casos más extremos. Yo conozco a gente que después de estar un tiempo y buscar mucho ha encontrado una habitación mucho más asequible. Y a lo mejor, o sea, mucho más barata, a lo mejor individual 200 o compartida 150, que ya está mejor, ¿vale? Pero tener en cuenta que Sydney es una ciudad donde los alquileres están bastante caros. Después, por otro lado, a lo mejor tenemos Golco, que por 180 dólares a la semana estás viviendo en un edificio delante de la playa, en, casi en primera línea de playa. Yo tengo estudiantes que han estado ahí y están la mar de contentos, ¿vale? No es lo mismo que vivir en Sydney en el centro de la ciudad o... o ¿vale? Entonces, vale, sí que es verdad que individual entre 180 y 200 dólares y compartida, pues eso, 150, 160. ¿Cuánto tú en Melbourne, ¿cuánto pagabas de alquiler? Um, yo tuve dos piezas, el primero pagaba 175 por habitación compartida, pero claro, sí. era el CBD, era el centro. Y luego me cambié y eran 125 por semana, también compartida, pero te digo, teníamos el contrato nosotros. Entonces, eh, no había, nosotros contratábamos el, todo el piso y luego nos dividíamos el, el precio. Pero 125 ah. para ser Melbourne era, era muy poco. Es muy barato 125, ¿eh? Y vivías sí, muy no, alejado del centro. No, no, estaba a la de Swanson, eso te digo. Yo vivía al, al lado de la escuela, tardaba 10 minutos andando. O sea, era pleno, pleno CBD. Luego es verdad que si te sí, vas bien. más lejos, yo conozco gente que tenía una individual por 150. Pero claro, estaban a 45 minutos de, de Melbourne en tren. Claro. Sí, yo creo que esto ocurre al final como en todas las ciudades del mundo, como en Valencia, Madrid, Sydney, Melbourne, sí. donde sea. Cuanto más te alejas sí. del centro de la ciudad, vas a encontrar cosas más económicas y a lo mejor que están mejor que, que viviendo en el centro, que siempre será más caro. Eso es. Vale. Y luego el tema de comida. Yo creo que esto es muy relativo. Depende de lo goloso que seas, de lo que te guste comer, de lo que te gusten las Tintam, ¿no, Juan? Eso también influye. Sí, bueno. Es que las tintam, bueno, las he hecho de mucho de menos, pero bueno, tengo, tengo <risa> galletas de dinosaurio. Así que, ¿Se pueden comprar por internet? Sí, creo que están en Amazon. ¿En, ¿En, ¿En serio? Pronto? Sí, que sí, que se pueden comprar. Bueno, las tintam, para quien no lo sepa, son galletitas de chocolate que están muy ricas y solo están en Australia, son típicas de allí. Sí. Mi amiga que acaba de, de llegar de Australia se ha traído como seis, seis paquetes de tintam. A su casa, para que lo pruebe toda su familia. Cuando vengas, Laura me trae unas cuantas y te lo, yo te las pago. <ríe> cuando, cuando vuelva, ¿no? Porque cuando vuelva a venir. Eso es. La próxima que va soy yo. Bueno, la próxima es estás? María. María hierra María, antes. 15 días me voy. <risa> Qué morro. Envidia. Suerte. Pues sí, chicos. Bueno, pues el tema de la comida. Pues yo creo que depende mucho de lo que comamos cada uno, ¿vale? Pero entre 80 a 100 dólares por semana yo creo que se puede gastar, sin contar las comidas que hagas fuera. ¿Vale? También depende mucho de las que tenga cada uno. El alcohol y el tabaco en Australia son muy caros. Entonces, claro, una persona fumadora siempre se va a gastar mucho más, a lo mejor, en extra que, que otra que no. ¿Vale? Entonces, el móvil, pues sí, 30 dólares al mes. Y transporte público... Pues entre 35 o lo que yo recomiendo, depende de dónde vivas, es comprarte una semana, o en la primera semana que llegas, comprarte una bicicleta, y ya que sea tu transporte público durante, durante toda tu estancia. También depende de en qué ciudad, porque a lo mejor en Sydney, si vives lejos de la escuela, no puedes ir en bici. Pero bueno, en Melbourne vivas en bici Juan o no. Juan uh, o no. No, porque yo vivía en el centro, pero conozco gente que vivía a, a más, más a las afueras. Y la verdad que la bici funciona muy bien. Sí a ser una ciudad plana y, y, bueno, que hay bastante carril bici, en Melbourne se utiliza mucho la bici. Qué bien. Pues sí, chicos, a ver si hay alguna preguntita por aquí. De... Vale, te preguntan el, el tema de, de trabajar, los, si te sufragan los gastos. Nosotros siempre decimos lo mismo, ¿vale? El ir a Australia, la primera inversión es elevada porque siempre hay que pagar el tema, o sea, siempre hay que pagar los cursos. ¿Vale? Y siempre recomendamos sobre todo traerte unos ahorros porque si el primer mes no encuentras trabajo enseguida, que puedes tardar en encontrar un trabajo, no agobiarte y poder mantenerte en Australia. Vale, Pero sí que es cierto que con los sueldos en Australia te puedes llegar a sufragar tus gastos perfectamente. Obviamente no vas a vivir a cuerpo de rey ni vas a tener una casa para ti solo, pero sí que te puedes mantener. vale, Porque por ejemplo, eh, un sueldo en Australia de camarero a lo mejor puede estar entre 17 dólares la hora o 20 o la gente que trabaja en hoteles eh, de limpieza, a lo mejor la hora pueden llegar a cobrar 25 dólares la hora, que se paga mejor. ¿Vale? Juan, ¿tú qué cobrabas en tus, en tus trabajos? Um, en el supermercado solía cobrar 17 eh, la hora. Sí. Era, esto es neto, ¿vale? Yo, tenía, sí. yo iba por, tenía, los dos tenía contrato. Y luego cuando era public holiday eran 25. Y luego en el restaurante se cobraba bastante mejor. Cobraba 24 entre, entre semana. Luego 29 el sábado, 35 el domingo y 65 la hora en Pablo y Holy Holiday. Holy. Ya oh, tenía las horas. ¿Y en Pablis Holiday solías hacer muchas horas? Sí, yo por ejemplo que era el Australian Day me lo cogí el día 1 también porque en el restaurante eran 65 dólares la hora, yo trabajando un día. Ganaba muchas veces lo que mis amigos en una semana, así que no lo dudaba. Yeah. Ya, yeah. es que para que para que lo sepan chicos, en Australia muchas veces el sueldo depende del día de la semana, ¿vale? O sea, normalmente de lunes a viernes hay un estándar rate, eh, siempre es lo mismo, sábado se cobra diferente y domingo es diferente. Y si es public holidays, fiesta nacional en Australia, se suele cobrar el doble. Lo que Juan estaba comentando es que el, en public holidays cobraba 65 la hora en el en el restaurante entonces imagínate si un día haces 8 horas a 65 la hora pues bueno ya no hace falta que trabajes más en toda la semana ese era mi día ya Ahora yo entiendo el, el viaje de Juan claro si la gente Ahora ya, decía, te, ya, ya nos cuadra todo claro la gente dice ¿cómo lo has hecho? digo pues mira yo vi, iba, iba con la intención de todo lo que hagan en Australia se queda en Australia o viajando y es lo que hice cuanto más dinero ganase más viajes y tuve pues, esa sí. suerte Mucho. Ya me gastó todo. ¿eh? Qué foto más bonita la más de la tortuga. Sí, tengo más. Me encanta, pero ¿no pero esa es? yo creo que era la mejor. Esta es en Ningalo Reef, en la West Coast. Qué pasada. Es increíble. Vale, chicos, pues vale. vamos a comentar el tema de las ciudades. Vale, si quieres, Juan, empezar por Melbourne, la comentas tú, que nadie mejor que tú para comentarla. ¿La recomendarías? ¿O ¿Qué es lo que más te ha gustado de la ciudad? ¿Lo que menos? Ah, bueno, pues yo también tuve mis dudas para elegir ciudad, pero bueno, cuando leí sobre Melbourne lo tenía más o menos claro. Y, y la verdad que a mí me encanta. Es una ciudad con, con mucha vida. Ah, no sé, siempre hay mucha gente por la calle, mucho movimiento. Ah, si te gusta, decían la gente que es de Barcelona, dicen que tiene similitudes. Yo la verdad que todavía llevo una semana en Barcelona, casi dos, y no le veo mucha similitud con Melbourne. Pero, pero bueno, a mí, a mí me, me encantó. Es, pero bueno, también yo creo que el tipo de ciudad va un poco a acorde al tipo de persona. Te digo, Melbourne es uh, más tranquila que Sydney, uh, tiene mucha cultura de café, un montón de grafitis. Es la ciudad de la cultura, por excelencia, yo creo. Sí, yo también creo hace un montón este de... Que se parece a Barcelona, por la el rollo de cultura, el arte y también el mix de edificios antiguos y modernos. Ajá. Pues sí, la verdad que, que a mí me encantó me encantó. y yo siempre la recomiendo pero te digo que hay gente que, que le gusta más Brisbane pues, o Gold Coast, también depende un poco de cómo seas yeah. Y también, bueno, el Melbourne como los aficionados al deporte, sabéis que se hace el Open Australia ah. de tenis, se hace la Fórmula 1, sí. las motos Sí, tienes en cuestión de deporte, allí sí también tienen el footy, en cuestión de, de eventos deportivos y conciertos de música, no te aburres Sí, el tema del surf, eso sí que está un poco lejos, está más o menos a 40 minutos una hora de la ciudad. Sí, pero son buenas playas ¿eh? y hay bastante, bastante ola. De hecho, hay uno que es de, de, de campeonato playas. del circuito mundial, sí, en Bells Beach. Bells Beach, exacto, es una de las mejores sí. playas de sur, de Australia. Uh -huh. Y para los viajeros, bueno, también cercadita de Melbourne tenéis la Great Ocean Road, que es la famosa carretera que, sí. que va a lo largo de la costa, que veis los los apóstoles. Es, es muy bonito, la verdad. Nosotros este año lo hicimos en un viaje de YouTube y la verdad que fue una pasada de viaje. Sí, está Grampians, eh, bueno, luego está Wilson Promontory, abajo del todo. Sí. Y luego el vuelo está tirado. El vuelo a Tasmania es súper barato. Yo hice Tasmania y ya sí, tienes sí. cinco días libres, seis. Y de todas maneras es una unzada, es una de las ventajas. Luego viajar a Sydney es muy barato también el vuelo, o sea que, que eso es una ventaja. Claro, porque está, está muy cerquita. Sí. En... Sí. Sí. sí. Vale, luego tendríamos Sydney, que es, yo creo que como tanto Sydney como Melbourne son las dos ciudades más conocidas, ¿no? Y bueno, Sydney la verdad que, que está muy bien porque tienes el centro de la city y luego tienes barrios de playa como pueden ser Bondi Beach y Maldivit. Entonces, a lo mejor la gente que, que le gusta más el surf y tal, aunque eh, vivas en la ciudad y estés en la ciudad, pues siempre te puedes escapar el finde o, no sé, hacer surf a una playa que a lo mejor en 20 minutos en transporte público estás... Uh -huh. ¿Vale? Eh, el inconveniente de Sydney, el alquiler, los alquileres que son bastante caros, como ventajas, pues oferta oferta educativa toda la que quieras, muchísimas tanto como Sydney como en Melbourne, muchas escuelas, muchas universidades, muchos centros state, incluso oferta oferta de trabajo también al ser una gran ciudad, no es trabajo tan estacional como puede ser en ciudades como Gold Coast o como Byron Bay, que serían más de, de verano, que ahora las comentamos, habría más oferta todo el año. Entonces, yo la gente que a lo mejor quiere venir en pleno invierno australiano, donde las ciudades turísticas no no hay tanta oferta laboral, siempre le recomendaría una ciudad más grande como Sydney o Melbourne. Siempre pensando que en Melbourne va a hacer mucho, bastante frío en invierno, ¿no? En invierno, no? Sydney bueno. también, pero quizá no tanto, no sé, ¿tú qué dices, Juan? Ah, a ver, lo del frío es relativo, ¿vale? En eh, Melbourne vale, hace más frío que en Sydney, pero tampoco tampoco vais a ver bajo cero. O sea, yo creo que lo menos que he visto en Melbourne son 6 grados. O sea que... No es frío, ya. también depende de donde seas. ¿Invierno por eso? En invierno, sí. Lo que pasa es que muchas veces, verdad y eso también tengo que decirlo, engaña la sensación térmica. Al estar en el sur del todo, cuando vienen eh, pues vienen aires o vientos del polo, a lo mejor bueno, hace 6 grados pero la sensación térmica es de menos 1 de 0 grados. Aún así tampoco es frío, frío. También depende tengo que depende de dónde vengas. Vale, si eres de Valencia a lo mejor lo pasas mal. Si eres de Valladolid o Burgos, claro, claro. pues casi es verano. Claro. Depende de lo que busquen, de donde vengas. Depende de cada uno también. Pues sí. Vale, luego otra de las ciudades bastante populares es Brisbane. Eh, yo creo que Brisbane tiene como la mitad de habitantes que Sydney o Melbourne, ¿no? Las otras tienen como 4 millones y Brisbane tiene 2 millones, sería como un pueblo grande. Y la verdad que es una ciudad que a mí personalmente no me llama mucho la atención porque no tiene playa. Yo soy más de playa, ¿verdad? Cuando los estudiantes me preguntan, no sé qué decir porque yo elegiría otra ciudad. Pero sí que es cierto que todo el mundo que vive en Brisbane está encantadísimo, ¿vale? Por ejemplo, Gaby, que es la colaboradora de, de Brisbane, era la colaboradora de Brisbane que, que hizo la otra charla. Ella dice que ella si tuviese que volver a elegir ciudad, estaría otra vez en Brisbane. Porque las distancias son muy cortas, hay también mucha oferta educativa, mucha oferta laboral. Eh, también, eh, bueno, el clima es bueno todo el año, es como clima más tropical. Entonces, los veranos, aunque sean calurosos, los inviernos son un poco más suaves. Y al final la playa tienes volcos de una hora y la coast de costa a una hora también, al norte o al sur. Entonces, eh, pues los fines de semana siempre puedes hacer una escapada si tienes coche o si no en transporte público. Y también es un muy buen lugar de salida para road trips o para irte a la Great Barrier Reef o, o pues hay muchas Fraser Island, por ejemplo, que nosotros hacemos un viaje, los YouTube. Y sí, está como en la mitad de la costa este, ¿sabes? sabéis que toda la costa este desde Brisbane hasta Melbourne, es la zona más poblada de, de Australia, ¿vale? En la costa oeste simplemente tenemos Perth, ¿vale? Por eso Perth está un poco aislada, la pobre, creo que es la ciudad más aislada del mundo, si no de las que más, no, no, es, no es cierto. Y, y bueno, la verdad que es una ciudad que eligen menos los estudiantes, a lo mejor más porque elige más la costado oeste por cercanía, ¿no? Porque la gente que a lo mejor quiere viajar más siempre Sydney Melbourne Brisbane, Gold Coast, está todo más cerquita. Pero Perth la verdad que es una ciudad en crecimiento constante crecimiento, tiene mucha oferta educativa, mucha oferta laboral. Eh, bueno, en estas zonas están situadas muchas minas también, ¿no? Entonces para ingenieros también es un buen destino. También tiene playa. El clima es bastante templado durante todo el año y hoy diría que es un clima, un clima mediterráneo. En invierno hace frío también, pero en verano está muy bien. No sé si vosotros habéis visitado Perth, yo, la verdad que no he ido nunca. Sí, yo sí que estuve. <risa> ¿Y qué tal? ¿Qué, qué, opinión, qué opinión te da? A, a mí me gustó, me dijeron que era cara y conocí a algún chico que estaba allí y me dijeron que el tema de alquiler era cara, pero el tema de la minería, lo que tú has dicho, muchos ingenieros viven allí. Entonces, claro, ellos tienen salarios altos y todo sube. Eso es cierto. Pero, pero la ciudad es una... A mí me gustó. Uh, tienes un montón de playas. Si te gusta el surf, también hay. Y luego uh -huh. también hay mucho viento. O sea, que la gente que le gusta hacer este tipo de deportes que también usan tabla y bueno, no sé cómo se llaman. Y, y la verdad que está guay. Y para viajar también, el sur de... Vamos, el sur de Western Australia está muy chulo. Y luego el norte es una pasada. Pero necesitas tiempo, ¿sabes? Ya. Yeah. Pero a mí me gustó, me gustó. No, a lo mejor no tanto como Melbourne, pero pero bueno, sí que podría pasar una temporada allí. ¿Cuánto tiempo estuviste tú viajando por la costa oeste? Uh, en total pues hice 16 días, 16 días hasta Brum y luego me hice 5 días por el norte, o sea, por el sur, perdón. Ah, está no, 5 no, hice 3 días por el sur, eso es, eh, sí, Mucho hasta tiempo. Brum, que es, es justo, y luego hice un poquito más. Ahí. bueno no tanto, bueno te has pasado, pues, pero, pero bueno, bueno más sí. o menos te hacen, bueno. te hacen una idea. Ahí y viajado. la verdad que, que, que muy guay, muy guay, me gustó mucho. Hemos eh, marcado eh? ahora Golcos está por aquí, bueno un poco más arriba sí. y, y, y Golcos está más abajo. Uh, Golcos está un poquito a una hora al sur de Brisbane y bueno la verdad que es una ciudad que yo siempre comparo mucho con Benidorm, ¿no? Benidorm de español o Yore de, sí. de Mar, una cosa no me así, me gusta, ¿vale? pero hay gente que le gusta. A ver, como ciudad estéticamente, a mí no me gusta. Sí, es una ciudad con muchos rascacielos, ¿vale? Y es el sitio donde van, como el sitio más famoso entre los australianos para ir de vacaciones. Pero sí que es cierto que en cuanto a calidad de vida, yo creo que Gold Coast es una muy buena ciudad, ¿vale? ¿Por qué? Porque tienes la playa eh, justo delante, tienes un montón después para hacer surf, la gente surfea. Eh, Gold Coast yo creo que es uno de los destinos. Eh, alquileres no son tan caros como en otras ciudades y estás viviendo justo delante de la playa, el clima es templado todo el año también, en invierno hace fresquito pero en verano también hace muy buen tiempo eh, es cierto que lo que comentábamos antes, el trabajo es estacional, en verano muy bien, cuando llega la época de septiembre, octubre, noviembre empieza la temporada alta, pero luego en julio, una persona que quiere ir de empezar de cero en Golcos en julio, yo no sé si lo recomendaría porque es pleno invierno, entonces Muchos sitios donde vayas, probablemente han reducido la plantilla, no te van, a, no te van a, a contratar. Vale, pero para cara al verano yo creo que es perfecto. Vale, y luego... ¿Cuántos grados hace el invierno? Supongo que se refiere a Golcos. Sí, pues yo diría que entre 15 y 20 o así más o menos, ¿no? Sí, sí, sí. No hay casi invierno. No hay casi invierno. A ver, sí que es cierto que depende, por ejemplo, yo ahora he llegado de Byron Bay y llegué hace un mes y la verdad que la temperatura por el día era inmejorable, era, era otoño y por el día podías ir con pantalones cortos, podías ir a la playa, eh, me puse el neopreno para surfear una vez en todo el, hasta el 1 de junio y el agua estaba todavía caliente. Sí que es cierto que luego por las noches refresca y por la, por, por la mañana temprano refresca, pero durante el día, si hace sol, puedes ir a la playa perfectamente. No sé si ¿vale? nos falta alguna ciudad o creo que ya está, ¿no? Mm, bueno, Cairns, en Cairns también tenemos escuelas, pero la verdad que es un destino donde va menos gente. Eh, como sabéis, en las playas del norte no te puedes bañar porque hay animales, algún que otro animal así un poco peligrosillo. Eh, bueno, también es un buen, un buen lugar donde empezar una, pues, no sé, pues para visitar la barrera de coral y tal. Pero es cierto que en ciudades como en Cairns y en Hobart tenemos menos estudiantes porque la oferta tanto laboral como de, de, de estudios es mucho menor. Entonces, la, ciudad, la gente prefiere ir a ciudades más con más oferta educativa, donde van más estudiantes. Claro, son ciudades pequeñas que están un poco aisladas del resto también. Sí, exacto. Y luego Byron Bay, que no lo hemos, que no, no lo hemos comentado, que bueno nosotros vivimos en Byron y es un pueblo pequeño, precioso, es un paraíso, el estilo de vida es muy, muy sano, muy estás muy en contacto con la naturaleza, pero es cierto que no hay oferta educativa, solamente hay dos escuelas y oferta laboral también es pues eso, estacional y al ser tan pequeño hay tanta gente buscando que a veces se hace complicado encontrar un trabajo. Entonces siempre recomendamos a lo mejor que la gente que vaya a Byron que tenga un colchón económico eh, para los primeros meses bastante alto por si, acaso, por si acaso encuentras más tiempo del previsto en encontrar un trabajo. No, vale, no y yo creo que las hemos comentado, vale, bueno. Sí. sí, creo que no nos dejamos ninguna. He puesto esta imagen porque <ríe> a veces la gente, la obra, no se hace a la idea de lo grande que es Australia. Sí, es y hasta que no vas allí no dices, esto pues sí, de Sydney a Melbourne, así, pues no sé, mil kilómetros casi, de Sydney a Gold Coast, pues otros mil, y vas así de mil en mil a veces. sí. Es verdad que no tenemos, no sabemos, cuando pensamos que es una isla y no tenemos ¿no? el concepto de las distancias lo grandes que son. Por ejemplo, el viaje que tú te pegaste, Juan, pues podría ser desde Lisboa hasta Birmingham, por ejemplo. ¿no? Imagínate, aquí hacer eso en coche sería impensable. Sí, bueno, pues lo hice, en coche lo hice. Yeah. Pero, pero sí, aquí la verdad es que cambias un poco el chi cuando vuelves a España. Pero, pero bueno, igual que la otra costa también, ¿sabes? La otra costa también es, es larga. Ya, de aquí hasta aquí arriba. Es que España es, es mini, no es nada. Es muy es... pequeñita. Sí. Sí, sí. Ya, sí, es yo me acuerdo que carretera. hice en coche de Cina de a, a Byron y tardé como 10 horas en coche. Y parece que esté al lado, en el mapa. Eso sí, los, real, los Rodríguez son los mejores ¿eh? de Australia. Me <risa> Hacerlos gusta, es sí. una experiencia brutal. La verdad, sí. la verdad que sí. Laura, esto es para ti. Vale. <risa> Mira que te da la foto. Navidad. Navidad. Ahí estamos. A ver, yo Ahí estamos todos. <risa> pues sí, pues qué voy a decir yo, porque os sí, YouTube Bueno, yo creo que... <risa> que intentamos dar, sobre todo el servicio es gratuito, a la gente le cuesta lo mismo hacerlo con OSI YouTube que hacerlo con una escuela directamente y lo que hacemos es asosar, asesorar desde el primer minuto, desde que la gente no tiene clara a qué ciudad ir, hasta qué tipo de curso hacer, según el nivel de inglés, según las expectativas o los objetivos de cada uno en Australia. Siempre intentamos asesorar a todo el mundo, ¿vale? Eh, nos tomamos el trabajo súper en serio, yo conozco a todas mis compañeras, Leti, Cris, eh, Marta, Laura, intentamos asesorar a todo el mundo... Eh, lo mejor que podemos y bueno, siempre con total confianza, con total cercanía, sobre todo. Intentamos siempre hacer Skype con la gente o llamar por el teléfono. Y yo creo que eso también es también muy importante, ¿no? El tema de la cercanía con la Sobre todo también que somos gente que hemos estado todo el mundo viviendo en Australia. Todas hemos sido estudiantes, entonces todas sabemos realmente de, de lo que hablamos o de los problemas que puedes tener cuando llegues al país o de. De, bueno, de, con lo que te vas a encontrar. También el tema de los colaboradores. Yo creo que es súper importante cuando llegas a Australia tener ahí una persona que, que te ría en los primeros pasos que, como hemos dicho antes, no te van a garantizar trabajo, eso te tienes que espabilar tú, no te van a garantizar alojamiento, pero sí te van a dar pues, las pautas a seguir para, para, bueno, para conseguirlo. Y lo que no hemos comentado antes también en cuanto al trabajo es el tema de, bueno, de, de los contactos. Es ¿vale? súper importante... Cuando llegas a Australia, abrirte a la gente, eh, compañeros de clase, otros estudiantes de YouTube. Eh, nosotros siempre intentamos realizar barbacoas o eventos o viajes en los que los estudiantes se pueden conocer, pueden contar experiencias y, y contar pues eso, que estáis buscando trabajo o alojamiento, que al final los contactos son importantes. No es lo mismo una persona que acaba de llegar a Australia que una persona que ya lleva un bot y tiene, tiene muchos amigos, tiene muchos contactos. Al final, si tú te vas a hacer tu trabajo, antes se lo ofreces a un amigo que has conocido. Creo que Eso es muy importante. Juan, ¿cuál es tu opinión de osi YouTube? Yo <risa> sé que te estoy poniendo ahora en un improviso, pero... No, la opina verdad. Para bien y para mal. A ver, a ver? <risa> y, aparte, y aparte me tenéis cerca ahora. Pero, no, la verdad que, que, bueno, lo de mirar la agencia con la que vas yo creo que es importante y yo le di muchas vueltas, pero al final también, pues bueno, tú miras información, preguntas a estudiantes y a mí me, me dio muy buen feeling, la verdad que yo estoy muy contento. Entonces, ante la duda siempre es bueno preguntar a estudiantes de YouTube, que yo creo que el 99% o 100% están contentos. A mí me gusta mucho la atención que recibes, o sea, no eres un producto, o sea, siempre me han llamado preguntándome qué tal arriba, si había encontrado piso… Entonces pues bueno, pues siempre te gusta cuando estás en otro país eh, que todo es nuevo, pues que tener un poco de, de apoyo, ¿no? Así que yo, mi opinión es excelente. Yo pondría un, un 10. ¡Toma! No me he Guaya, no ganado. Se ha cortado, se ha cortado. ¿Qué ha no, no, no, no. ¿Qué? Que nos ha puesto un 10. Ponía, un 10. Sí, un 10. Oh, un 10. Hostia, gracias. Y tus vídeos, tus vídeos dan un montón. Hostia, me acuerdo. Tú eres de los vídeos, ¿no? ¿Tú eres sí, que... yo claro. Ya no es tengo. verdad, yo me acuerdo que cuando yo hablaba con Juan... Claro, María era la chica famosa de los vídeos. Sí, siempre me, coment... me preguntaba por María por los vídeos, siempre los había visto. Sí, es verdad. Os dejo, os dejo el link para los que... <risa> Ahora tenemos a Iván también. La verdad que, que los vídeos son una pasada y la verdad que es una información muy útil. Sí, estamos... Sí, estamos... Sí, es verdad. Yo me... Que... que sepáis que haremos más. Vale, voy a contestar a Perth, así que haremos vídeos de per ah, pero... Nada, que Ana Rodríguez preguntaba que cómo os financiáis, ¿vale? Y lo voy a explicar. Nosotros somos como representantes de las escuelas, ¿vale? Entonces, cuando vosotros contratáis... Eh, en las escuelas son las que nos comisionan por el servicio. Es decir, a un estudiante le cuesta lo mismo... Eh... Eh, contratar el servicio a, con la escuela directamente que a través de nosotros, más que nada por, por eso porque nosotros somos representantes las escuelas nos comisionan por el dinero que reciben de vosotros vale esto ocurre porque nosotros mandamos muchísimos estudiantes a las escuelas entonces ellos salen beneficiados de, de cualquier caso Y hay que decir Laura que de esta comisión que nosotros recibimos pagamos a los colaboradores para que ayuden a los estudiantes, por el los estudiantes... Eh, si no soy estudiante vuestro, ¿puedo tener un colaborador? Pues eh, no, porque la comisión que nosotros recibimos de las escuelas, eh, de ahí sacamos el dinero para pagar el colaborador. Entonces, por eso Exacto. No es gente que a lo mejor hace su trabajo por amor al arte, no. Reciben todos un, pues eso, un, un dinero por ayudar al estudiante. Para vale, pues, por eso no damos ese persona o a cualquier work and holiday, que a cualquier persona con la work and holiday que quiera venir el requisito para tener el servicio es ser estudiante preguntan si pueden ser colaboradores de os youtube primero tienen que ir a australia no intentar bueno si sí, lo podemos hablar con marta a ver, todo se puede todo puede ser con las dos. es obligatorio estar en Pero imprescindible australia. estar en australia eso seguro bueno, creo que, no sé si hay alguna preguntilla más, pero esto es el final ya. Os dejamos aquí un correo y también deciros que eh, desde hace poquito uh, tenemos, hemos abierto Q YouTube, Juan, por si te interesa. <ríe> Qyoutube está a Nueva Zelanda. Bueno, para repites. <ríe> no, no, no, no, me tientes, no me tientes, María. Ah, una pasada de país. Aparte, la ventaja que tiene con Australia... Es que es un país más pequeño, o sea que un road trip, lo, como que lo rentabilizas más, no tienes que conducir tanto y lo tienes todo muy cerca. Pero es una pasada, tanto la isla norte como la isla sur. Tenemos que montar un pack de Australia más Nueva Zelanda, sería la caña, creo yo. Sí, sí, hay que hacerlo María. Y tú y yo vamos a ver qué tal por Nueva Zelanda. <risa> <risa> Tenemos que ir. El primer, el primer mail, el de hello.os.youtube para los que queráis ir a Australia y el segundo, el de KiwiYouTube, por si alguno está interesado en Nueva Zelanda. Y nada, como dice la frase, ya no hay excusas, ¿no? Ya lo sabéis todo. No sé si quieres añadir algo más, Laura, Juan. No, yo dar las gracias a Juan, Juan por, por hacer la charla con nosotras. La verdad que ha sido un placer conocerte. Uh -huh. Al final de estudiantes hemos pasado a ser amigos, ¿no? Porque de viaje y de estar siempre en contactos, la verdad que, que es muy guay el trabajo este también. Conoces a un montón de gente. Pues y sí, que mucha suerte en bueno. Barcelona. Muchas gracias. Ahora no tengo colaboradora aquí, pero, pero bueno. A ver si quedo con Nerea. Oye, que María ¿Qué? puede ser tu colaboradora en Barcelona. ¿En Barcelona? Sí, pero es que has bueno, visto. Bueno, Barcelona rosa. poco yo, ¿eh? También. Nah, sí, pero nah. iré a visitarla. Pero creo que Nerea anda por aquí. Cristina. Así que, pero bueno, que la verdad es que muy bien, una nueva pues sí, llevo ya. Unas, una semana, de días llevo en Barcelona y bueno, pues pues a ver qué tal. La verdad es que de momento me gusta, así que a trabajar. Sí, muy gracias y a... también, eh, perdona, a Cris que ha estado en el chat, a Cris Méndez, que está por ahí. Eh, muchas gracias por responder todas las preguntas del chat. Y sí, Cristina, muchas gracias por ayudarnos. Eso, y a ver si conozco a Cris, mira, Chris no la conozco. Cristina, a ver si quedamos y te conozco. Y me enseñas Barcelona Claro. Cris haz de colaboradora de Juan. Vivo por gracia y me encanta el barrio. Es que pues, te nada, te nada, te pues nada, chicos. un besito chicas. a todos. Nos, Nos vemos besos. en Australia.